De esta manera varios uniformados militares y policiales recapturaron a varios presos de la cárcel de La Tacunga que intentaron fugar de este centro penitenciario. <risa> Imágenes captadas por los uniformados y también por civiles que transitaban en ese momento por los exteriores del centro penitenciario y que al observar sorprendidos las escenas dramáticas decidieron registrarlas. Este martes en cambio apenas amanecía en la cárcel de La Tacunga y ya decenas de familiares de los privados de libertad que pernoctaron en los exteriores del centro exigían a los uniformados que les entreguen información sobre la lista de personas que fallecieron la tarde de ayer. Es, es muy penoso decirlo pero los cuerpos están, están también con un, un especialista forense y un antropólogo que está ayudando a la identificación. Los encargados del centro, en tanto, salieron a dar explicaciones a los familiares y manifestaron que hasta el momento no han podido ingresar a las áreas administrativas a recuperar los documentos de registro. Esto ocurría mientras iban llegando de a poco uniformados de las Fuerzas Armadas y Unidades Especiales de la Policía Nacional, quienes fueron increpados por decenas de familiares de los privados de libertad. Varios de ellos, angustiados por no saber nada de sus seres queridos, manifestaron que desde ayer no han logrado comunicarse con sus familiares. Y es que han pasado más de 24 horas y lo único que se conoce, según lo informaron ayer las autoridades, es que existen hasta el momento más de 15 fallecidos y 21 heridos que fueron trasladados a diferentes casas de salud. Leandro Norero ya había muerto antes. Durante la pandemia fingió su muerte para esquivar a la justicia peruana. En aquel momento todavía era un traficante que mantenía bajo perfil en Ecuador. Hasta que en mayo pasado, fue detenido con 6.4 millones de dólares en efectivo, 24 lingotes de oro, armas y municiones. La policía le siguió el rastro durante siete meses. Norero, de 34 años, también registraba 29 cuentas bancarias en Ecuador. Además, en Panamá y en Estados Unidos, seis empresas, siete inmuebles y más de 10 vehículos. Pero, ¿hasta dónde llegaba el poder poder de este narcotraficante que, según la policía, movía hasta 10 toneladas de droga por mes al extranjero, según dio a conocer el portal Periodismo de Investigaciones, la lujosa casa ubicada en una exclusiva urbanización de San Borundón, donde fue detenido, le pertenecía a Javier Jordán, supuesto empresario investigado también por la corrupción en los hospitales del IES. Jordán es quien también aparece en esta fotografía junto a uno de los asambleístas correístas, Ronnie Aliaga. Jordán dijo que la casa donde fue detenido uno de los traficantes más importantes del país ya no le pertenece. Y Aliaga que Javier Jordán es pariente de su novia. Este vínculo actualmente es investigado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Leandro Norero afrontaba dos procesos penales, lavado de activos y financiamiento para la producción de droga. El lunes debía presentarse a la audiencia de formulación de cargos por este último caso entre los miembros de su equipo de abogados incluso constaba una ex fiscal de antinarcóticos el papel del fallecido Leandro Honorero dentro de la estructura criminal del país según la policía era el de financiar a Lobos, Tiguerones y Chone Killers, esta última banda fundada por él y si bien no lideraba directamente ninguna de estas organizaciones, si sí era cercano a Los Lobos, la cárcel en la que fue asesinado está poblada por quienes se identifican con esta organización por lo que la policía cree que fue traicionado por supuestamente querer un acuerdo entre lobos y choneros. ¿Y qué podría ocurrir ahora tras su muerte? Según la policía, la inteligencia está alerta, pues reconocen que la estructura criminal en este momento está en movimiento. 19 generales conforman la cúpula de la Policía Nacional. Todos pusieron sus cargos a consideración no, no, no, no. del Ejecutivo tras el escándalo desatado por el asesinato de María Belén Bernal. El presidente dio plazos al comandante general y habló de una reestructuración institucional que comenzaría desde la cabeza. Pero los plazos se han cumplido y la reestructuración se ha dilatado. Incluso los dos generales que dijo el presidente en cadena nacional habían sido removidos. Aún permanecen en plenas funciones. El nuevo ministro del interior aterrizó las cosas. Si uno o varios generales de la policía son desvinculados, no habrá quien los reemplace. Al menos no de inmediato. Pues la normativa obliga a que los coroneles permanezcan cinco años en sus cargos antes de ascender. Y en Ecuador los 196 coroneles apenas han cumplido dos años. Es decir, habrá que esperar hasta 2025 para tener nuevos generales en la policía. Entonces, ¿habrá ahora una reestructuración? No queremos afectar los procesos que están en marcha. El presidente es el que tiene la última palabra. ¿Y qué pasa con la depuración? Apenas asumió el cargo, el nuevo ministro del Interior compareció ante el Pleno de la Asamblea para solicitar reformas al COESCOP, que es el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, pues ahora dijo no es nada rápido desvincular a un uniformado inmiscuido en delitos. En el mejor de los casos podemos tener una sentencia en 45 días, en el peor de los casos en 60 o 90 días. La próxima semana el Ministerio del Interior presentará en la Asamblea Nacional un paquete de reformas a esta normativa, para en los casos en los que sea necesario acelerar las bajas e impedir incluso que aquellos desvinculados regresen tras imponer medidas cautelares, que es otro de los problemas. Según la Inspectoría General de la Policía, cada año son desvinculados en promedio 450 policías, cerca del 1% del total de las filas. Desde 2017 que entró en vigencia el COESCOP, 190 uniformados desvinculados lograron regresar a la policía tras recibir fallos judiciales en su favor. La mayoría fue separado por faltas disciplinarias, pero más de una docena por vínculos con el crimen organizado. 11 una vez reincorporados fueron dados de baja nuevamente. El 90% del total de casos personal de tropa. El presidente de la República, Guillermo Lazo firmó este lunes el decreto ejecutivo 571 que reglamenta la designación de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, actualmente presidido por Alfredo Ortega Maldonado delegado de la función ejecutiva y conformado por un representante de los afiliados que es Luis Clavijo y un delegado de los empleadores César Rodríguez. Ambos debían permanecer en funciones durante un periodo máximo de cuatro años según la ley, pero llevan más de diez años. De que el decreto ejecutivo dispone que en el transcurso de las próximas dos semanas se designe a nuevos representantes. No podemos permitir que una institución tan emblemática continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción. Quienes han cumplido su tiempo deben retirarse. Esperamos las nuevas designaciones en un plazo no mayor a 15 días. Serán los gremios y organizaciones de trabajadores quienes nombren al representante y los afiliados y la las cámaras de producción, al de los empleadores. Esto con el afán de darle gobernabilidad al IES, acotó al mandatario. Evitaremos boicots que afectan al buen funcionamiento de la entidad. El IES no está quebrado. Están rotos los principios de los hombres que han lucrado por tantos años a costas de la vida del prójimo. En la mesa de diálogo ejecutivo-legislativo salió humo blanco respecto al proyecto de ley de inversiones. Los equipos técnicos de ambas partes lograron un 88% de acuerdos en el texto. En la profundización de alianzas público-privadas, en el tema de las zonas especiales de desarrollo, en el tema de la digitalización... Aunque hay 14 temas pendientes que ameritan mayor análisis. Desde UNES dicen apoyan el texto, lo califican como positivo, pero tienen ciertas preocupaciones. Debería dividirse en la materia audiovisual, en la materia de transformación digital y en la materia de zonas francas. Que no hay unidad de materia, existirá. El riesgo de que sea devuelto por el Consejo de Administración Legislativa. La unidad técnica legislativa estableció, como lo acaba de mencionar la asambleísta Viteri, que no existe conflicto alguno para que por unidad de materia no pueda ser tratado. Este miércoles el texto de esta mesa será entregado formalmente al ministro de gobierno para que se ajusten los últimos detalles. Ahora, una vez finalizado este tema, esta misma semana se reunirán para tratar el tema de seguridad. La inimputabilidad, por ejemplo, de los menores de edad el porte de armas. Se espera que en esta mesa participen autoridades de justicia, policía nacional, entre otros. Aquí lo que se buscará es generar reformas legales que ojalá lleguen frente a la inseguridad.